Endurator. bueno en este vídeo os quiero enseñar eh, el mouse que yo que yo le he puesto a, a mi ebay vale en el mercado decir que en el mercado hay distintos mouse de distinta forma eh, de precio eh, de unidades y bueno solo aquí en este vídeo os he puesto unos cuantos eh, evidentemente hay muchos más pero no los voy a poner todos porque si no el vídeo sería muy largo y tampoco quiero hacer un vídeo largo de todos los mods que hay, porque aparte eh, os, voy a, os voy a juntar aquí el vídeo de cómo se monta. Bueno, aquí os voy a enseñar eh, estos mous ¿vale? El, eh, pues aquí el Panzer que es un mousse de 27.5 para Enduro Dog Hill, su precio son 50 euros, una unidad y aparte incluye un bote de líquido antipichazos. Su forma es una forma un tipo tipo cuadrada, trian, es como más triangular, ¿vale? Sale sale como es un triángulo. ¿Vale? Aquí tenemos el Chun Norris, ¿vale? Es un es un, una unidad solo. Su precio son 33,50 y bueno, solo lleva lo que es una unidad, ni adjunta líquido, ni adjunta válvulas ni nada. Aquí tenemos el Victoria Aileline, ¿vale? Es un mouse eh, circular o redondo, con unas, lleva unas guías hacia adentro que supongo que, que serán las guías para que lleve el, el líquido, que iría aquí, y el aire, ¿ok? Que iría aquí. Y su precio son 62,85, una unidad. Y luego aquí tenemos el, el, el barbery Anaconda, que este son dos unidades, ¿vale? Podemos coger y guardarnos o poner una unidad, una unidad en la rueda trasera y la otra guardándola pues para hacer el siguiente cambio o poner las dos ruedas, la, lo, perdón, los dos Moves, tanto en la rueda delantera como en la trasera. Y luego he querido también incluir el Tanus el Armour. Este es un mouse para, para utilizar con cámara, ¿ok? Eh, dicen que es un, un mouse muy bueno, que va muy bien y que eh, la unidad te sale a 36,18. Y sé que lo han probado, eh, lo han probado a hacer una, una prueba y lo han probado en, en un neumático, en una rueda tubules, ¿vale? sin cámara y por lo visto funciona también. Pero bueno, no es aconsejable, ¿vale? Porque su, su composición, su fabricación está dirigida a ir con una cámara. Yo me he decidido por unos en concreto. Según mi forma de conducción, mi presupuesto, tampoco aspiro a mucho más, solo a ir a disfrutar de las bajadas con un confort y despreocuparme de, de lo que son las, las llantas porque sabemos que en los tiempos que estamos últimamente las llantas si no vas con, con un mouse eh, protegiéndolas te las puedes cargar y aparte os digo yo no, no era partidario de esto yo pensaba que esto era un engaño a bobos pero desde que la he puesto eh, he notado como que la bici ha cambiado a cambio a su forma de, de, leer el, de, de ir por el terreno, es como que va flotando y aparte la presión la he podido bajar mucho más y disfrutar más aún de, del terreno. Yo me he decantado por este, por el y Anaconda. ¿vale? ¿El ¿Por qué? Bueno, pues lleva dos unidades, incluye sus válvulas especiales, porque sabéis que si ponéis el mouse tenéis que comprar... Una válvula especiales en el Barberi, como es totalmente circular, si yo tienes una válvula normal, que sabéis que el, el, el líquido lo echa por arriba, va a chocar aquí en el, en el este, y, y sí que va a entrar, pero a la hora de quitar aire, sé de gente que no puede quitar el aire, tiene que quitar el obús y entonces presionar con, con un destornillador para despegar la, la espuma de la válvula y que salga el aire. ¿Vale? Entonces, eh, como os iba diciendo, son dos unidades, 39 euros, con sus dos válvulas especiales incluidas, y os puedo asegurar que el cambio que ha pegado a la bicicleta es brutal. O sea, ha pegado un cambio, pero, pero fantástico, fantástico. Eh, eh, con, eso, con Deciros que he podido bajar la presión a un bar tanto delante... Como detrás cuando antiguamente llevaba 1.8 delante, 1.7 delante y 2 detrás, 1.9 detrás. Pero siempre bajando ibas con miedo de pillar alguna piedra y reventar o pinchar. Y yo la verdad que estoy contento con este, con este kit. ¿Por qué no me he cantado por uno de estos? Pues principalmente por el precio. Ya el precio me dice que no, que son mejores pues pueden ser mejores incluso sí pueden ser mejores pero ya eh, que me pongo y voy a probar una cosa pues oye pruebo con el con el barber y anaconda y si me gusta pues a lo mejor en un futuro puedo cambiarlo pero yo creo que si me va bien si una cosa te va bien para qué quieres cambiarla no doy más la chapa vale os voy a juntar aquí el vídeo de montaje porque deciros también que cuesta un poco montarlo vale y otra cosa si tenéis alguna duda de, de qué de que mousse eh, pillar, aquí en comentario me lo podéis, me, me, me podéis eh, preguntar y yo intentaré ayudaros. vale. También deciros que os dejo aquí abajo el enlace de compra. Yo lo compré en Amazon y en, en, en un día y medio o dos días me llegó. ¡Tabre! ¡Tabre! ¡Tabre! aquí está el kit barbering como podéis ver lleva dos válvulas con su tuerca sus tapones y aparte unos, unos distintos adaptadores para según que llanta también eh, lleva una pequeña descripción y también tiene eh, los distintos de tamaño de rueda y según qué balón tengáis pues será una talla u otra vale eh, que, para que lo tengáis en cuenta Empezamos eh, quitando el aire a la rueda, ¿vale? Para poder trabajar mejor. Vamos a extraer el obús para poder quitarle todo el aire a la rueda y que se quede casi sin aire. Y ahora vamos a destalonar lo que es un flanco, ¿vale? No hace falta destalonar los dos, hay que destalonar solo uno. Con el desmontable eh, intentaremos sacar el flanco de la llanta todo lo que es el perímetro de la, de la cubierta para trabajar, para meter el, el, el mousse y echarle un poco más de líquido aquí tenéis la, la válvula y yo he optado por el adaptador, el que es como eh, como diría, en cono ¿Vale? enroscamos el adaptador no hace falta enroscar, con que le empujéis Hacia abajo Entra perfectamente Ahora lo introducimos en el, en el Agujero de la llanta eh, Tened en cuenta que según Que llantas puede que entre o no Entonces tendréis que con una broca eh, Hacer un poquito más más eh, Grande el agujero vale Pero con mucho cuidado Y ahora pues nada, enroscamos la rosca De seguridad Yo aquí he optado Por ponerle una poca de cinta americana en lo que es la unión del, del mouse veis como podéis ver de fábrica viene con una una pequeña cinta y yo pues, por seguridad le he puesto un, un poco de cinta americana a cada lado una vez ya que hemos preparado el mouse eh, vamos a introducir vamos a colocarlo eh, una una pequeña colocación en la llanta, entre la llanta y el neumático vale eh, este proceso mmm, es muy tedioso, ¿vale? Hay que, hay que hacerlo con calma y tranquilamente, ¿ok? No, no os desesperéis porque eh, es muy, muy complicado. Ahora, bueno, agitamos un poco el líquido tubules para, re, para echar un poquito más de líquido. Si tenéis líquido suficiente en la, en la cubierta, no hace falta, pero bueno, yo por seguridad le echo un poquito más, ¿vale? Aquí ahora lo que vamos a hacer es ir metiendo la cubierta eh, dentro de la, del canal de la llanta, ¿vale? Para que vaya eh, sujetando el monstruo. Esto es un proceso que hay que ir tranquilamente y no perder los nervios, ¿vale? Porque cuesta mucho, ¿vale? Cuesta muchísimo meter la cubierta. Os lo digo porque yo he estado y, y cuesta. Pero bueno, una vez que le pillas el, el truquillo... Eh, es súper fácil vale vamos a ir metiendo el, el flanco dentro de la llanta y tampoco vamos eh, de los dos lados vale como podéis ver de los dos lados apretando ¿vale? y, y también metiendo el, el mouse hacia adentro ok y tampoco ¿Veis? Voy subiendo el mouse porque el mouse ahora mismo parece como que no coge, pero si le hacéis fuerza hacia arriba, eh, entra entre la cubierta y la llanta. Ya está casi. Eh, este es el, el, el proceso más difícil, lo último, ¿vale? Es el proceso más complicado. Pero bueno, con, con paciencia y con maña, al final eh, metemos tenemos cualquier cubierta con su mouse correspondiente, evidentemente, ¿vale? Como podéis ver, poquito a poco, voy metiendo los flancos de un lado, de otro, el mouse, lo voy metiendo para arriba, y así, es ¿eh? poquito a poco. Bueno, nos queda ya lo que es el pelo un coño, ¿vale? O sea, nada, nos queda nada. Lo ya Lo más difícil, pero bueno, ahora con el desmontable lo, lo, lo metemos todo. Ahora cogemos el desmontable y con mucho cuidado eh, vamos eh, metiendo la, la cubierta, dentro de, de la llanta, vale, con mucho cuidado, subimos, le metemos el desmontable, subimos el neumático para arriba y con las manos le hacemos fuerza y llegará un momento que os entrará todo. Ya quedaba el último empujón, como podéis ver, se le hace un poco de fuerza con el desmontable y al final entra. Yo en este caso le voy a quitar el obús porque tengo un, un pequeño invento para poder talonar la rueda de una. Este artilugio que tengo es para talonar las ruedas de una. ¿vale? Si queréis que suba un vídeo de cómo crear uno, de, dejadmelo en comentarios. Y si tiene muchos comentarios y es muy, muy compartido, os subiré un vídeo de cómo haceros un, un talonador de estos de, de neumáticos. Empezamos a meterle aire al, al talonador, ¿vale? Deciros que en, este, en esta botella cogen unos, unos 6 bares, yo llego a meter 6 bares, ¿vale? O sea que, que está bien, este te, te talona una rueda normal en un momento te la talona. Ok, yo le quito el obús pues para eso, para que le entre el aire más rápidamente. Una vez ya que le hemos metido todo el aire, abrimos la válvula y te la talona. ¿Vale? Y ahora lo que haremos es. Bueno, lo que hace es meterle un poco más de aire, pero no hace falta. ¿Okay? quito la manguera, coloco el dedo y ahora le vuelvo a colocar el obús. Y lo que hago es conectar la bomba, solo la bomba, y le doy aire eh, hasta. le meto 4 bares de presión, ¿vale? Para, para que la rueda ya realmente talone todo lo que tenga que talonar y después le vuelvo a quitar el aire para dejarla a la presión que yo quiera, te, que yo quiera llevar una vez que ya le hemos metido el aire que, que queremos o que ya hemos talonado totalmente el, el neumático quitamos la bomba, le cerramos el obús ponemos nuestro tapón y, y ya estaría la rueda Ahora que nos quedaría hacerlo con el, con el otro neumático Así ya tendríamos nuestro Barber y Anaconda instalados en nuestros neumáticos Bueno chicos Si os ha gustado dadle a me gusta para ayudar al canal compartir con el resto de Endurators Que hay por el mundo Y suscribiros al canal que es gratis eh, Si os ha gustado este vídeo comentadmelo Aquí abajo en comentarios Nos vemos en un siguiente vídeo Nacidos para el Enduro